De verdad, qué putada no poder aprovechar. Chupadla, cabrón. Boreal, la niebla gélida, este ya el carajo, mamá, guau. Wow. Cabrón. Y ya estaría O sea, literal Por no saber qué cenar Increíble O sea, que yo me cabré con el mando Porque es un hijo de puta Mira, pero No sabe qué cenar No sé Es una tontería Pídete algo y ya está <ríe> Si no te apetece cocinar Pídete algo Bro, no llegaré a que no A que me va a quitar el escudo A que sí, sí, ¿no? Vale, gracias, bro Venga Ya nos vemos de verdad, ahí hay, hay, hay veces que en el del ring Tío, uno solo posee el mando ya de por sí, tío Mi hermano Voy a jugar lo más plano que puedo este boss para la coña paso, bro Paso Ah, vale, da igual El mando se hace eso, tío El tiro hermano gracias Podía haberle quitado media vida, y no No le puedo quitar media vida Porque es así, en el del ring, pues el, es el del ring Bueno El mando, su puta madre a ver la bola de fuego esa, ¿para dónde va, compadre? ¿Para ningún lado? Porque me matas con el fuego casi increíble. Pégame, venga. Pégame, cabrón, cabezón. Pégame, venga. A mala leche. A mala leche. A mala leche. Quería reventar, compadre. Ah, el mando se hace lo que quiere, ¿no? Hijo de puta. Tiene una nariz. Es una boca. Qué guapo Qué guapo, hermano Qué guapo Diablo Te quiero ir, sí I'm so sorry No, gracias ¿Ves? ¿Por qué lo odio? Lo, eh, sí, mata eh, si te mataste un poquito Muy bien Jiji daría la mitad si se ríe En tu cara un momento Voy a ver si eh, Me estoy lista Sin problema, campeona No, no la cacerola de Dios El daño más... O sea, más 89 Madre mía, increíble El arma más rota de los juegos No, no, no está hecha Fase 2 Espero que prontito Se arranca al pie Se nota que nos estamos aproximando al final del juego Sí Increíble uh... Nani Fuá Y esa cinemática Guapísimo, pibardo Guau wow si no será creyente del horóscopo eh, Wow ¡Qué guapo! Un poco, ¿vale? Va. Dame tus ataques, tío, de fuego ¿Sabes? Lúcete aquí en directo, tío Voy a ver si le puedo pegar en las manos Nada, otra vez los lapilles, tío La madre que me parió Qué boss, tío Hermano, y si vengo por aquí Te pego en el pie, Sin de gratis Vale, el mando otra vez, tío Pero qué problema tienes Menos mal que ha hecho ese ataque, gente De verdad, ellos. Si no es por H, es por B, tío Estoy a un toque de vida, vale No me lo creo ni yo, gente Es que ya hasta me, me pongo nervioso ya, ya está, tío Ya está, ya me pongo nervioso, bro Me pongo nervioso, bro Es normal, joder O sea, llevo un, una puta hora para matar al boss Por culpa del mando, coño Hermano, párate ya, hijo, cabezón, párate ya En las manos Espero que no me dé el fuego, tío Solo espero eso Es que le quito vida, pero le quito menos en, la, en las piernas, tío Y es muy difícil de objetivizar Muy difícil de objetivizar, tío No, no, en la, en la pizza, tío No, no, no, no, no, no, no Me da, eh uh. Madre del amor hermoso, compadre Es que está desbalanceado, loco Eh, bro, tú dirás, eh O sea, ¿qué hace? Eh? No, las bolas de fuego no Son las más peligrosas, tío Tengo que esquivarla, gente Tengo que esquivarla, tengo que esquivarla Tengo que esquivarla, tengo que esquivarla Tengo que esquivarla No, tengo, no, no tiene sentido, ese golpe no tiene sentido, tío No tiene sentido alguno Corre, coño Hermano, solo cuando estoy en rango explotan Es que no puede ser, compadre Pues sí Vale, la primera, la segunda y la segunda Vale, ya Ahora sí que puedo ir para allá, ¿no? Hijo puta Es como se va rodando, tío Con un muñón por ahí Joder Mira qué grande para pegarle, tío Vale, le tengo que pegar en el muñón Joder, qué cringe En el muñón le quito vida Bastante vida Vale, me voy Joder, lo tengo, gente, ¿eh? lo tengo Creo, no voy a hablar muy alto Vale, se revuelca como un macaco Ese ataque es fuego Como sea las bolas me mata, eh Como sea las bolas me mata Madre, en el muñón, tío ¿Qué ataque me va a hacer? Rodar, ¿no? Sí Todo va bien, mientras que no me haga el ataque de, Del fuego, tío oh, Mierda, ya ¿Para qué hablé, cojones? ¿Para qué hablé? Vale, vale, vale, muñón Puto boss Macacaño, macaquiño Vale, el bando, tío, perfecto, bro Ponte a correr solo, manín, en el último momento Rápido, hostia Ya, la cagué, la cagué, la cagué, no me puedo confiar ¿Qué es ese? ¿Qué es ese, tío? de las bolas? No, tío Para allá, manín, para ya, no me haga más No me haga más bolas de esas, tío Está feo ese golpe Está muy feo, bro Te queda un toque y ese golpe está feísimo Me puede matar de un golpe Literal, me puede matar de un puto golpe Fuera de coña Es más, ¿me puedo caer por el escenario? No, sí Encima, ¿sabes? No, nah, no, nah. o sea Ahora es cuando tengo que aprovechar Que se han explotado las bolas Y meterle Vale, menos mal que no me ha pegado Vale, creo que está, gente Creo No me quiero cegar, ¿vale? No me quiero cegar Quiero safear y ya estaría No sé por qué se ha puesto en esa posición Pero bueno Espero que no me dé Vale, gigante dones Bien, joder. Dios. Recuerdo de gigante de fuego. Perdonadme, gente. O sea, la concentración... Debía de tener una concentración, joder, contra su madre. Grande, tío. Grandecita, para saber básicamente qué ataque me iba a hacer en todo momento. Acá ni dan filosofía. ¿En serio? Lucario, tía. Pues muy importante saber quién era Nietzsche y quién era Hoop. Eh, los principios, ¿no? De lo que es, básicamente, ya me entendéis las filosofías son muy importantes, campeones, lo prometo O sea, joder, pensé que... No sé, darían filosofía eh, Para mí fue importante O por lo menos yo qué sé O sea, yo lo veo de esa forma A mí me, me sirvió de mucho Como manera de pensar, sí O sea... ¡Wow! ¿Tú que eres un Blade Blade? ¿Tú que tiene complejo de Blade Blade, compadre? ¡La madre que te parió! ¡Mamá huevo, Viejo héroe de Zarmor ¡Uh, uh! Increíble alá, Eso es un hechizo Me mata, me mata, me mata, me mata Los hechizos de congelación están rotos, gente Están rotos ¡Ah, que podía invocar! ¿Ahora me lo dice? Menos mal Los hechizos de nieve, o sea, de hielo están flipantemente rotos Os congela y os revienta, ¿sabes? Me quita toda la vida. A ver, este bicho es más durillo, en cierto modo. Hostia, que no te toma nada. Bro, bro, bro, que me como todo el hielo. Me lo mete por el culo, ¿eh? Por el poto. Madre. Segundo, gente. Vale. A ver, ya llega a este punto. Voy a abusar de mi magia poderosa. Literal. Siente el poder de ver tormenta. Ese ataque tiene que ser guapísimo. Oh, oh, el mando. No, el mando, tío. El mando, el mando. ¿Por qué? Manín, qué guapo el ataque de ese, gente. Mirad qué guapada, ¿eh? O sea, vale, ahora. Hermano, pégame a mí, ¿vale? Yo soy tu objetivo. Uno, dos, y ahora. Uf, vale, os la dedico, gente. Tri-City, -tri! ¡let's go! ¡Guachín! Hoy, entre los resumos, y no más, te parto la cara, cabrón. Espada curva de Zarmor, guapísimo. Máscara de Zarmor. Y yo sabéis que esto es una alusión a... Lo diré, ¿eh? O sea, es una maldita puta alusión Es que los Tharmon eh, Para mí significa Skyrim, literalmente